Los interesados en hacer un pacto con mi señor Lucifer, pueden escribir a mi WhatsApp y separar su cita. Para que hagan un pacto con el dueño y amo de este mundo. Con el dueño de todas las riquezas. A él le fueron dadas, dadas todas las riquezas. A él le pertenecen todos los reinos. Es hora de cambiar de vida. Haga un pacto con mi señor Lucifer. Acá en el Templo Luciferino, Semillas de Luz Universal, en Quimbaya, Quindío. Acá han llegado personas de todas partes del mundo a pactar con mi Señor, a cambiar de vida, porque se han dado cuenta que van por el camino equivocado, que están en la doctrina equivocada y adorando a un Dios equivocado. Es el momento de vivir de una manera diferente, el mundo se pone cada vez más caótico y ustedes siguen por el mismo camino. Hago un pacto con mi señor Lucifer, contáctenos.